Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a ustedes que nos acompañan, que nos siguen a través de las redes sociales, tanto del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, como de la Escuela Nacional de Buen Gobierno. Les saludo también a quienes nos siguen a través de la transmisión en la 4TV y por supuesto en la retransmisión a los compañeros de Aura Radio. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este espacio, en esta entrevista que el día de hoy estaremos llevando a cabo. Yo soy Diana Tejeda y me da muchísimo gusto compartir este espacio virtual, este escenario con Carlos Viteri Gualinga. Carlos Viteri es ex parlamentario de la Asamblea Nacional del Ecuador, también es ex ministro de Estado, antropólogo, miembro del pueblo quicho amazónico, por supuesto, además luchador social, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, colaborador de la Escuela Nacional de Buen Gobierno y se encuentra exiliado actualmente en México. El día de hoy, pues les decía, vamos a estar conversando sobre cuál es la situación que se vive en el, en el Ecuador, y pues es muy importante que nosotros también podamos contextualizarnos por qué es importante el día de hoy que tengamos esta conversación. Ecuador, por ejemplo, que su capital es Quito, eh, se encuentra pues en la parte sur de nuestro continente, es el décimo país más poblado de América, eh, con alrededor de 18 millones eh, de habitantes y es pues uno de los también más densamente poblados en América del Sur. Eh, Ecuador, pues bueno, es un país que, se, que vamos a encontrar con la mayor biodiversidad en el mundo. Además, pues es también un, un país o estamos hablando de uno de los países que tiene las más altas concentraciones de ríos por kilómetro cuadrado. Esto nos hace pues, reconocer la importancia de recursos naturales con las que está dotado este, este país. ¿no? Además, que es el primer país del planeta en tener los derechos de la naturaleza garantizados en su constitución del año 2008, um, por lo que, bueno... Esto nos llama mucho la atención y por supuesto nada más nosotros lo hemos tenido en cuenta. Ya sabemos que pues, los lobos neoliberales han querido hacerse de alguna manera con el control y pues vemos con esta eh, importunio que probablemente estén lográndolo. Hoy por hoy, por ejemplo, la presidencia de la república es ejercida por Guillermo Lazo, eh, un conservador que pues ha, se ha manifestado de diferentes maneras en sus prácticas este, precisamente eh, la forma de gobernar un tanto asiento de lado al pueblo. Y eso es lo que pues, hoy por hoy nos tiene en esta conversación. Yo quisiera preguntarle, compañero Carlos, pónganos en contexto qué está pasando el día de hoy en Ecuador. Hola Diana, qué gusto. Saludos fraternos a todas las personas que están conectados a este medio. Muchas gracias por la invitación. Un, un abrazo. Solidario a todos mis hermanos y hermanas de la patria grande, y particularmente a mis hermanos y hermanas del Ecuador, desde esta trinchera insurgente en México. Sí, efectivamente, lo que vive Ecuador es una situación de suprema violencia ejercida desde el gobierno nacional. Eh, Ecuador se encuentra en el décimo sec, séptimo día de paro nacional, de un paro popular, que es ha sido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y que ha tenido el respaldo y la adhesión del de resto de la sociedad, de los movimientos sociales, de las mujeres, de los estudiantes, de las amas de casa, de los pobladores, de los artistas, de, de los académicos, también transportistas, agricultores, campesinos. Todo el país se ha plegado, se ha unido a la a la huelga, al paro nacional que Ecuador está viviendo en la actualidad por la gravísima crisis que Ecuador atraviesa en este gobierno. Una crisis que significa que hoy por hoy las familias ecuatorianas tienen miedo de salir a la calle, miedo a ser asaltados, miedos a ser víctimas de sicariatos. El, la violencia se ha disparado a tal nivel en Ecuador que eh, es un clamor popular eh, políticas de seguridad, políticas de seguridad pública para proteger la vida de los ecuatorianos. Por otro lado, eh, es una situación económica crisis, eh, una, una situación económica en, en extrema crisis por la implementación de una política neoliberal eh, absolutamente radical, una política neoliberal que ha significado eh, el desmantelamiento de las instituciones el desmantelamiento de las políticas públicas con el, con el pretexto de achicar el Estado, lo que han hecho es desinstitucionalizar el país, pero sobre, al mismo tiempo eh, eh, un Ecuador que desde la época de, de Moreno empezaron a restablecer este modelo neoliberal y que ha significado eh, el inicio de un proceso de, de aplicación del OFER contra sus adversarios políticos, muy particularmente contra eh, el sector que respalda la revolución ciudadana. Entonces, eh, en esta persecución política han pasado a controlar todos los estados, eh, todas las funciones del estado. En Ecuador hoy por hoy no existe independencia de funciones. Todas las instituciones están alineadas y controladas por el Ejecutivo con el propósito de, de, de respaldar las políticas de gobierno y la persecución política y la aplicación del offer despegado contra lo que ellos denominan el correísmo. En ese sentido, eh, han borrado, eh, dejar sin efecto, borrar de, de, de la memoria de los ecuatorianos la, eh, todas las transformaciones, los logros, eh, eh, en, en, en, en derechos, los logros en, en políticas públicas, los logros en infraestructura pública, en servicios básicos de calidad, en educación, en salud, han, en, han querido borrar del imaginario y en ese esfuerzo lo que han hecho es lle llevar, al país, llevar al país a una situación de crisis extrema. Ecuador es víctima de una crisis económica que significa que solo tres de cada diez ecuatorianos tiene un empleo digno. Eh, significa también una pobreza creciente que ya está superando el 40% de la pobreza multidimensional en el país. Por otro lado, tiene servicios de salud totalmente deteriorados. No hay medicina, no hay gasa, no hay eh, una, una aspirina o una o, o, o es para drapos en, en, en, en el hospital. Toda la gente tiene que conseguir afuera y para seguir conseguir una, una atención debe madrugar y hacer colas interminables y esperar. Y por otro lado, al mismo tiempo han habido despidos masivos del sector de la salud, de, de médicos. De médicas, entonces tenemos una salud insolente, es un deterioro de la educación terrible porque han reducido drásticamente los recursos de la educación eh, y con lo que la infraestructura educativa está destrozada. La infraestructura vial que el Ecuador, eh, pues se adaptaba de ser un país con buenas carreteras, hoy está totalmente destrozada. No hay empleo en Ecuador, no hay empleo, eh, y por otro lado, una carecida de la vida sin control. porque todos los, los, los productos eh, derivados de los hidrocarburos, la gasolina, ha subido tremendamente, están liberalizados por, por, el, por las políticas neoliberales. ¿no? Entonces, las únicas políticas que el gobierno ha tomado es para favorecer a las élites empresariales, a quien se, se debe. Entonces, eh, la Confederación de Nacionalidades de Indígenas del Ecuador, tras intentar un año, en un año, de dialogar, de buscar eh, resolver sus graves necesidades, ¿no? Ojo, en esas circunstancias, los pueblos y nacionalidades indígenas son las que, las que peor, y los demás sectores pobres, las que peor eh, resultan afectadas en esas circunstancias. Y, y la CONAIE, una organización eh, con mucha historia de lucha, con una estructura organizativa a nivel nacional, desde las bases territoriales de todas las regiones del país se estructura a nivel nacional, y que ha recuperado ahora con la Unidad CISA esa capacidad de convocatoria, esa capacidad propositiva, eh, convocó a una, a una a este paro, dado, dado eh, la inútil espera de parte del gobierno y la, el, el, el haber recibido únicamente promesas incumplidas, pues, eh, estableciendo 10 puntos de demandas, 10 puntos que recogen aspiraciones, no solo de los pueblos originarios, sino del resto de la sociedad, en su necesidad de empleo, en su necesidad de tener seguridad, eh, de vivir en, eh, en tranquilidad, en su necesidad de que sus hijos puedan ir a la escuela. Son mil estudiantes eh, que, que en Ecuador a nivel, a nivel eh, universitario, universitario que no han podido ingresar eh, por, eh, por esos graves problemas porque se ha negado también, se niega también el derecho a la salud, el derecho al acceso a la medicina y a la atención médica. Entonces, eh, es una convocatoria que propone temas para la mayoría de los ecuatorianos. Por eso ha tenido este respaldo y la respuesta del gobierno, la respuesta del gobierno ha sido una brutal represión. Una brutal represión. A, a, ayer, anoche, eh, pues eh, una represión igualmente... Eh, de corte, de corte criminal, de corte fascista, pues se mueren dos niños, dos niños en una comunidad indígena por las asfixias, asfixiados por los gases. Están importando gases desde Colombia, ¿no? Entonces, eh, el, el gobierno se ha dedicado a reprimir a la gente en lugar de dar respuestas claves en lugar de resolver los problemas y a querer descalificar la, la, la protesta dildándole de protesta, de fin, protesta financiada por el narcotráfico cuando todos sabemos y la, la misma embajada norteamericana ha denunciado eh, la infiltración del narcotráfico en la alta cúpula militar y policial y los ha denominado narcogenerales y ahora resulta que esta, estos, este sector, este gobierno que se ha vuelto enemigo del pueblo, empiezan a tildar a los pueblos indígenas como financiados por, los, por, los, eh, por el narcotráfico y a todos los sectores que están pro protestando y a iniciar una campaña tremendamente racista con, el con los grupos minoritarios de, la elite, de las élites eh, oligárquicas del país para eh, denigrar, para humillar, para... Eh, y violentar a los pueblos indígenas que están protestando y el racismo que está latente allí en forma transversal en la sociedad ecuatoriana, hoy aflora con, eh, con, con tintes fascistas del uso de, estos, de esta minoría oligárquica que respalda el gobierno, que veladamente expresa el mensaje y les dice, indígenas, váyase a su casa por su seguridad, cuando en nuestra constitución, en Ecuador, garantiza que un ciudadano ecuatoriano puede caminar libremente y trasladarse y viajar a cualquier país, a cualquier territorio, a cualquier lugar del Ecuador y tiene derecho a la protesta y tiene derecho a la resistencia, sin, excepto los indígenas. Entonces, solamente una mentalidad fascista puede negar sus derechos a los pueblos indígenas y al resto de la sociedad. Entonces, tenemos movimientos sociales eh, levantados en paro nacional, una... Una fuerza represiva brutal que no respeta a mujeres, niños, ancianos, ¿no? Un, un estado de sitio, mientras que el resto, mientras el país da esa circunstancia y la eh, renuencia del gobierno a no responder a las demandas sociales en el país, pues hay desabastecimiento en el país no hay combustible y la acción es compleja, ¿no? Y, y, y estamos ahí hablando de un régimen que controla todas las funciones del Estado, donde no hay instituciones. Esa es parte de la desinstitucionalización. Y al punto de que la Asamblea Nacional, una asamblea con una credibilidad absolutamente insignificante, ¿no? Eh, porque nadie confía en Ecuador, eh, de, de, de los políticos y en la Asamblea Nacional, acaba de eh, salvarle. ¿No? la billetera, la billetera y la, y la chequera del banquero o pesó más que el clamor de la gran mayoría de los ecuatorianos acaba de salvarle con unos escasos votos de ser destituido conforme establece la constitución. La constitución en Ecuador es clara que cuando hay grave crisis y conmoción social el presidente puede ser eh, destituido y hay un mecanismo de sucesión constitucional sin que signifique que sea golpe de estado que se interrumpe eh, lo que tanto claman la democracia constitucionalmente hay un proceso establecido se iba a aplicar aquello pero la chequera pesó más y un presidente con una imagen por los suelos un presidente con una mentalidad racista represiva hoy se encuentra estableciendo una guerra una guerra sin cuartel contra humildes ciudadanos contra mujeres contra niños contra ancianos son siete muertos cientos de heridos detenidos desaparecidos eh, y, y, y la situación es que después de la, de la decisión de la asamblea nacional es incierta y el pueblo sigue levantado el paro nacional sigue adelante no porque porque el gobierno no da respuestas a las demandas carlos bien nos dices pues bueno después de 13 meses que lleva este, este gobierno de Guillermo Lazo, pues bueno, sin, sin lograr los acuerdos que eh, había prometido, no solamente han quedado como promesas en algún momento muy perdidas, y que además pues no es la primera vez que el pueblo también se manifiesta en contra de estas medidas este, económicas neoliberales. No recordemos por ahí también que en octubre del 2019 eh, estando Lenin Moreno en la presidencia, pues también este, que hubo una adopción de medidas también económicas este, que fueron ahí un tanto sugeridas, dictadas de alguna manera por el Fondo Monetario Internacional, pues también hubo este, una, una manifestación. Sin embargo, pues hoy vemos que ya van 17 días de paro y estas 10 eh, demandas que pues han, que, por las que se ha manifestado el pueblo, pues ni siquiera... Eh, el interés por parte de Guillermo Lazo de, de, de, de sentarse a la mesa de diálogo porque precisamente hace unos días dijo que pues hasta ahí ya no iba a negociar eh, y pues bueno tal cual lo, lo mencionas tú que este, pues el día de ayer que hubo precisamente esta eh, reunión de la asamblea en la que pues ha quedado eh, manifiesto que la asamblea ha rechazado este pedido de destitución del presidente eh, con los, pues bueno, que la moción de destitución pues necesitaba una mayoría calificada, eh, que fue la que no se logró, 92 votos que se quedaron muy cerca, eh, con 84 votos a favor, pues bueno, estuvieron cerca, pero este, pues este pedido realizado para, eh, tras este argumento, ¿no? De la grave crisis política y la conmoción interna, pues no se ha logrado. Pero retomemos pues estas 10 demandas, ¿no? Que tiene, que tiene el pueblo, que es la reducción y un alto a la subida de precios de los combustibles, tan necesario porque, pues bueno, impacta directamente en el precio de todos los productos. Segundo, pues el alivio sí. económico para más de 4 millones de familias eh, y los precios justos en los productos del campo. No sé si quieras este, hablar un poquito sobre estos o a lo mejor enuncio los 10 puntos este, iniciales. No sé qué te parece. Me, me, me voy con los 10 puntos. bueno. Este, de acuerdo. Sí, por ejemplo, en el tema de empleos y derechos laborales, pues establecer también políticas de inversión pública que puedan ayudar a frenar esta eh, precarización laboral, como en el caso de la moratoria, la ampliación de la frontera extractiva, eh, minera, petrolera, auditoría también y reparación integral por los impactos socioambientales que ya hemos hablado de aquí. Eh, aquí la importancia pues, que tiene el Ecuador en cuanto a recursos naturales, no la, la necesaria protección de los territorios, las fuentes de agua y los ecosistemas eh, frágiles, el respeto a los 21 derechos colectivos que también nos los enunciabas tú, eh, la educación, la salud, eh, la justicia indígena, eh, también la organización y autodeterminación de los pueblos eh, indígenas, el alto, la privatización de los sectores energéticos, del patrimonio de los ecuatorianos, por supuesto las políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de la primera necesidad Salud y educación que nos has hecho tanto encapié de estos eh, más de mil estudiantes universitarios que se han quedado sin acceso a la educación y por supuesto la necesaria seguridad, la protección y la generación de políticas públicas que sean efectivas precisamente para que puedan hacer un alto, que pueda detenerse esta ola de, de violencia, el sicariato, la delincuencia, narcotráfico, secuestro y hasta el crimen organizado que tienen este, tomado del cuello a la eh, población del Ecuador. Este, pues, ¿qué nos pudieras ampliar sobre estos, sobre estos temas? Bueno, eh, estos temas, estos 10 eh, temas de la agenda planteado por la CUNAIE, como es evidente, eh, involucran los, las expectativas del resto de la sociedad, ¿no? de la gran mayoría de los ecuatorianos. Eh, los temas de, de inseguridad, ¿no? la gente, eh, los ciudadanos que claman por, por la posibilidad, por el derecho a salir en paz, en tranquilidad, pues, fuera de, de su casa ¿no? y no con el temor que existe en la actualidad. Y por, y por otro lado, los eh, empleos, tener empleo. ¿no? Eh, y, y estamos hablando también de salarios dignos, de salarios dignos para los ecuatorianos y ecuatorianas, porque con todas las medidas, cada, cada una de estas 10 demandas, tiene que ver con medidas que ha tomado este gobierno en contra de, de esos 10 ámbitos. Totalmente en contra. Y es por eso que afecta a la gran mayoría. Es decir, eh, lo que la sociedad en Ecuador está diciendo oiga, deje sin efecto estas medidas. Está afectando nuestros derechos. Derechos conquistados. Derechos consagrados en la Constitución. ¿Ya? Eso es lo que está pidiendo la gente. Que cumpla con los derechos consagrados en con la Constitución. Y que la codicia y ese afán de, de, de consolidar, de, de restablecer el modelo neoliberal de una forma violenta, brutal, no y haciendo tabla rasa inclusive a la Constitución, cese. Eso es lo que está diciendo la gente, no está diciendo cosas, cosas novedosas y por lo tanto Lazo siente que sus decisiones, que sus decisiones están siendo cuestionadas. ¿No? Eh, pero en todo esto también hay que ver que hay una oferta de campaña que hizo Lazo. Ha ido en contra de sus ofertas de campaña, de empleo, de crear empleos numerosos para todos. No hay empleo, todo lo contrario, todo lo contrario. Inclusive eh, eh, han querido hacer pasar una ley, ¿no? una ley eh, y, luego, y luego tuvieron que retractarse. En base al cual el empleador el empleador tenía el derecho de cobrar indemnización al empleado cuando le cuando le despedía cosas de lo más absurdas suenan ridículas y absurdas es, esas propuestas se hicieron entonces eh, eh, el gobierno ha actuado tremendamente mal tremendamente mal en respecto a las ofertas de campaña no por el cual se pues recibió también el, el voto de los ciudadanos pero hay otros temas que se suman por el cual lazo no debe estar allí por el cual lazo debe irse no ya ya la masacre de vidas humanas de niños ya es una causal son delitos de estado son delitos de lesa humanidad en cualquier en cualquier país medianamente civilizado pero este señor ha incurrido en aquello no y a eso se suman los otros temas tiene que responder por la carnicería en las cárceles por haber desmantelado toda la política de rehabilitación toda la política de administración de gestión de las, de las cárceles y, y, y, de la, y, y del manejo de la justicia la gente está pidiendo acceso a la justicia una justicia eh, oh, que sirva a la gente que implante justicia como dice su propia palabra y no una justicia a perseguir a los ecuatorianos, aquí piensa diferente, una justicia como eh, instrumento del lofer de la judicialización, entonces eh, la gente está pidiendo aquello y, y, y hay otro tema que, que es preciso que la latina y el mundo eh, conozca, recuerden que hace pocos meses una investigación de 600 periodistas de varios países del mundo reveló que que Lazo, el presidente Lazo, era uno de los dos o tres presidentes gobernantes con ingentes patrimonios en las guaridas fiscales, negocios, empresas offshore, negocios que se esconden en esas guaridas, ¿no? Entonces, es el escándalo de corrupción más grande en el que está involucrado el presidente Correa, del presidente Lazo, ¿no? El, un, una, una, un escándalo de corrupción sin precedentes porque Lazo mintió para ser candidato porque la legislación ecuatoriana prohíbe que toda persona o que tenga intereses, que negocios, patrimonios en países fiscales, no, eh, parientes cercanos no pueden aspirar a, eh, a dignidades de elección popular si Lazo logró calificar su candidatura es que mintió y Pandora Paper revela lo contrario, que Lazo es, es, eh, mintió al país, mintió a América Latina y mintió porque en realidad tiene enormes conflictos de interés y patrimonios impresionantes en los, las guaridas fiscales. Ese escándalo de corrupción en el que está involucrado Lazo es una, un dato suficiente para que hace mucho tiempo haya puesto la renuncia y no lo ha hecho. Y por otro lado, también... Eh, están los otros temas relacionados a, al, al golpe de su política a la educación pública el deterioro de la educación pública para favorecer a la educación privada el deterioro a la a, a, a la salud pública para favorecer a las a las eh, entidades privadas de la salud en fin hay muchas razones aparte de los 10 de las las diez demandas porque Lazo debió haber ya renunciado y debe haber debería renunciarlo si hubiera un poco de, de, de decencia y un poquito una pizca de compasión con la situación del pueblo ecuatoriano pero no y como si no bastara esa represión fascista que he desplegado no y como si no bastara que el poder de su billetera se impusiera ayer en la asamblea eh, pues ha continuado reprimiendo continúa reprimiendo y eh, haciendo una campaña xenófoba, racista, contra los líderes de, de, de, de, de, del movimiento indígena, contra los pueblos indígenas, ¿no? Y por otro lado, eh, diciendo que ha ganado la democracia, que el país ha ganado contra los enemigos del Ecuador. Es decir, está, está enviando mensajes para enfrentar entre, ecuatorianos, entre hermanos ecuatorianos pero por otro lado ¿de qué democracia habla este señor? ¿de qué triunfo habla este señor? el triunfo de una represión fascista el triunfo de la desesperación económica de los ecuatorianos el triunfo de la ausencia de, de, de, de, de atención médica de la negación al derecho a la salud y a la vida el de, el, la negación al derecho a la educación eso está diciendo que, que eso triunfó es decir, aquí las cosas al revés en Ecuador. Llamo eh, a, la, a la comunidad internacional, a los compañeros de, de México y América Latina, llamo a la solidaridad con Ecuador, a una solidaridad de humilde, gente, gente, gente de hogares humildes, entre pueblos y nacionalidades que lo único que hace es reclamar sus derechos, los derechos que están escritos en la Constitución para sus hijos. Recibe una respuesta de esa naturaleza que es bala, gases, garrote, ¿no? Y, y, y, y, y inseguridad, violencia, sí, eh, ausencia de empleo, es decir, una tragedia. La tragedia no, no puede ser celebrada, pero sin embargo este señor celebra y Ecuador está viviendo esa tragedia. Solidaridad con mi país de la, en las más diversas formas y a vigilar de, en, en los distintos mecanismos para evitar que, que haya más derramamiento de sangre y ojalá los organismos internacionales de derechos humanos ejerzan la suficiente vigilancia y presión para que ese señor que se, que se reveló fascista, pues eh, rectifique y en aras de la paz, tenga la decencia de renunciar. Carlos, y en este, en este llamado que tú haces precisamente, y denuncia pues eh, sumo un poco que si podemos nosotros, como dedicar dedicarle los minutos a buscar en las noticias, vamos a ver las oleadas de entrevistas y denuncias que hacen profesionales de la salud y hasta pacientes de cómo, precisamente retomando este tema que tú mencionas de la salud y la educación, ese problema de corrupción en la salud pública, en la que no tienen medicamentos básicos en los hospitales eh, y en algunos casos decían pues hasta... Eh, ni siquiera hilo de sutura ¿no? para atender algunas, este, pues no solamente ya hablando de, de casos de, de cirugía, sino hasta las pequeñas cortadas que requieran este, puntos, pues ni siquiera es posible atenderlas porque no hay ni gasas. Entonces, todo este desgaste de la credibilidad que tiene precisamente el gobierno por estas prácticas nocivas que ha venido eh, realizando a través de pues, la corrupción ¿no? y la mentira eh, y un poco el... También destacar como el saqueo hacia, la, hacia el pueblo, entonces pues pues deja precisamente una nula credibilidad del gobierno, pero es lamentable ¿no? Que, no se, que, que no se atienda a este llamado, eh, precisamente porque pues es una percepción compartida, no, no nada más por los manifestantes de la CONAI, sino también de en general el pueblo, ¿no? el, eh, todas las, las personas que se ven eh, afectadas eh, por estas prácticas del gobierno. Así es, Diana, y además eh, eh, resulta algo absolutamente contradictorio, ¿no? Eh, actualmente el precio internacional del crudo, del petróleo, está en, en los niveles más altos, en los niveles más altos en el mercado internacional. Ecuador es un país eh, exportador de petróleo, la economía petrolera ocupa, eh, sigue ocupando un lugar... Eh, eh, muy importante dentro del, del, del Producto Interno Bruto del país. Entonces, eh, eh, y Lazo ha tomado la decisión de incrementar la producción petrolera, de ampliar la frontera petrolera, que es otro de los temas que es, es cuestionado, ¿no? Que incluye, incluyendo en áreas eh, eh, eh, vetadas, ¿no? Incluyendo en áreas intangibles de, de pueblos en aislamiento voluntario. ¿No? Eh, por otro lado, ha decidido y fortalecer y ampliar la, la, la frontera, la actividad minera, ¿no? es decir, potenciar al máximo la actividad minera. Y eso, eso ha llevado adelante. ¿no? Eh, ¿Eso qué implica? Si solo hablamos del precio de petróleo, implica que estarían recibiendo el, el, el, el país eh, recursos importantes con los que puede atender la situación del país los, los temas urgentes, pero sin embargo, no hay inversión en el país, no hay inversión social, no hay obra pública. En, en 13 meses de gobierno, cero obra pública, cero inversión social. Y con la historia de que, de que los dineros están ahorrando y que hay una reserva de determinado monto. Es decir, un país con tantas necesidades, con tanta situación crítica que no hace uso, de, no invierte en las necesidades fundamentales, no invierte en, en la salud, en la vida y en la educación de su, de su gente, ¿no? Eh, ¿Para qué tiene, para qué eh, eh, no se entiende la lógica por el que únicamente eh, pues se conforma con decir hemos incrementado las reservas del país, ¿no? Eh, una, una suerte de ahorro en algún lado, ¿no? Pero por otro lado, al mismo tiempo, se ha dedicado a, a deteriorar los servicios públicos de las empresas públicas para privatizarlos. Entonces, por ese lado también, eh, pues eh, hay una política de entrega, ¿no?, a los, de, los, de los servicios públicos más importantes, más importantes, eh, inclusive un banco público, deteriorando el correo. Eh, CNT, deteriorando los servicios de empresas sumamente eficientes, altamente rentables, pero deteriorando los servicios, eh, haciéndoles que, pro, provocándoles pérdidas artificialmente para luego vender a su mismo grupo a precio de gallina enferma, ¿no? Todo ese tipo de cosas se está haciendo. Altos precios de petróleo, pero no hay inversión. Entonces, ¿qué le, qué, ¿para qué está este señor allí? ¿Está para beneficiar a sus grupos de élite? A, sus, a, la, a la gran empresa, para beneficiar a su banco, porque todas las transacciones actualmente, las transacciones públicas se hacen a través de su banco. A través de su banco. ¿No? Entonces, eh, eh, y sin duda, y sin duda, todo ese proceso de privatizaciones, inclusive la privatización de una de las bancas públicas más grandes, ¿no? Eh, no, nos, que, no, no nos, que no nos sorprenda. Que pueden ser sus mismas empresas offshore las que estén eh, buscando comprarse y beneficiarse y sacarse la lotería. Entonces, o sea, en Ecuador hay una debacle en todo sentido, una, una, una institucionalidad que está dando muestras, está dando muestras de, de su, de su eh, decadencia, ¿no? de una institucionalidad degradada, pero al mismo tiempo también de políticas públicas reducidas a su mínima expresión o suprimidas. Eso solo da mensajes de que, de que hay una institucionalidad, una institucionalidad oligárquica, una institucionalidad colonial que debe ser cambiada, que debe ser reemplazada, porque el Ecuador, el Ecuador ha tenido un proceso de, de, de destrucción institucional, de destrucción de su economía, de destrucción de sus políticas públicas, de destrucción de los derechos sociales de los derechos civiles, de los derechos políticos adquiridos y que constan en la constitución de Montecristi, hoy vigente en Ecuador, pero que sin embargo han, eh, han sido reducidos a la situación en la que están ahora y por eso las consecuencias, porque tenemos que apuntar a las causas de la problemática de acá, porque no se trata de poner parches ni poner eh, ungüentos o, o maquillaje. ¿No? y eso es lo que está planteando la sociedad ecuatoriana en este levantamiento pero este señor lo que pretende es aferrarse al poder y eh, que prevalecer con todo lo que está haciendo es decir, con esa política de destrucción prevalecer en base a la represión protegido y blindado de la prensa oligárquica del Ecuador una prensa cizañosa una prensa que cogobierna gobierna con este régimen ¿no? ese régimen para el quien los derechos humanos no sirven para nada. Esa es la situación de Ecuador y eso, y no estoy exagerando, el mundo entero está mirando aquello. Todos los días podemos ver en estos días de paro y, y, y Ecuador está ante un, ante un no futuro actualmente, y eso no puede seguir así. Que justo venía a preguntarte cómo había actuado los medios de comunicación precisamente ante esta, eh, pues ante esta manifestación, no esta eh, necesaria reclamo, no de decir, bueno, es que sabes que el patrimonio de, del pueblo ecuatoriano pues está siendo prácticamente. Eh, desgastado con, con fines obviamente de venta, ¿no? Ya las hidroeléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, las carreteras, este tema de salud y la educación del que tú nos hablas y esta ampliación de la frontera extractiva, ¿no? ¿Qué, pa, qué está pasando con aquella, este pues allá en 2008, ¿no? Que se garantizaban estos, este, eh, que, que era, por cierto, algo pues maravilloso, ¿no? El escuchar que la asamblea... Había dicho pues, que se van a garantizar todos ¿no, los derechos de la naturaleza desde la Constitución y que hoy por hoy pues, prácticamente le está poniendo precio casi que al metro cuadrado. ¿Y cómo es que la prensa, qué papel ha jugado la prensa en esto? ¿no? Y que ya nos, amplias, nos empiezas a comentar un poquito que ha sido cómplice de, este, de, de alguna manera. ¿no? Bueno, en Ecuador tenemos una prensa, una prensa oligárquica, una prensa mercantilista sumamente corrompida. Eh, una prensa que, son, que son, como, son políticos, son grupos políticos disfrazados de periodistas. Son empresas privadas dedicadas a destruir la honra ajena. Son, se sienten con la potestad de acusar, de juzgar, de sentenciar y de imponer eh, y y, y castigos. Esos, eh, eh, se sienten... Con esa potestad. ¿no? Es por eso que eh, pues, nunca perdonaron, nunca perdonaron eh, y, y jamás estuvieron de acuerdo con la política de Rafael Correa de crear medios públicos. Medios públicos que relaten la información eh, en forma eh, equilibrada, una información de calidad en beneficio de la sociedad, pero también cuidando los límites éticos. ¿No? Los límites éticos eh, de esa información y de la programación, Una, eh, asegurando también que la producción de los, de los artistas, de los profesionales ecuatorianos tenga cabida en los medios de comunicación. Y por otro lado también que los sectores, que los movimientos sociales, que los pueblos y nacionalidades del Ecuador tengan acceso en su derecho a tener medios de comunicación para expresar su voz para expresar su difundir su cultura que son los medios comunitarios entonces todo eso se impulsó con una ley de comunicación no restringiendo el monopolio que tenían las grandes empresas de comunicación tanto del espectro radioeléctrico de las frecuencias para la televisión no porque eso era un monopolio de la gran prensa no monopolio de, de, de grandes medios de comunicación la televisión la prensa que tenía también su cadena de radios es decir todo controlado por ellos eso se cambió con la ley de comunicación. Pero hoy, actualmente, de, desde que Moreno les entregó los medios públicos bajo el control y administración de la gran prensa privada, ¿no? eh, se dedicaron a desmantelar la ley de, la, de comunicación que regulaba la acción de los medios de comunicación, desmantelaron totalmente, dejándolo en una especie de cascarón. Entonces, los medios han asumido ese rol, ese rol eh, extremadamente manipulador eh, ocultador de los hechos, tergiversador de los hechos, a fin de blindar al gobierno, pero no gratis a, por las pautas. De hecho, eh, Lazo está destinando ingentes recursos, enormes recursos económicos para el pautaje, para, la, eh, para definir la línea editorial de los grandes medios de comunicación y tiene allí a su servicio con unos sueldos estratosféricos a personas claves de sus medios de comunicación para que hablen bien del gobierno y hablen mal del paro, ¿no? acusen. ¿no? Y allí el relato que se vive en los últimos cinco años de que Correa es el responsable de todos lo, los males del universo, eso se repite. Y de hecho, las acusaciones eh, contra el paro, que la prensa se ha hecho eco, es, es que eh, el paro está siendo, es financiado por el, por el narcotráfico y por Rafael Correa, ¿no? Y que Rafael Correa le habla en las orejas al presidente de la CUNAI. O sea, se han inventado este tipo de historias y se dedican a difundir. Pero al mismo tiempo han buscado, han estado defendiendo todo el tiempo a Lazo. Ah, queremos, eh, eh, por, por la paz, hay que defender la democracia, el presidente Lazo está bien las cosas, ¿no?, entonces eh, este eh, por ejemplo cuando cuando cuando se dio la votación de la asamblea nacional eh, los titulares eran eran evidentes no eh, en el sentido de que de que el ISA no le pudo no le pudo des, eh, eh, destronar a, a, a Lazo no que la democracia prevaleció o sea es, es decir eh, defendiendo justificando la represión ocultando los gravísimos impactos a violaciones a derechos humanos de la represión, pero al mismo tiempo eh, eh, poniendo al gobierno de Lazo como un gobierno que le hace bien al país y que por eso la democracia había que respetarlo y protegerlo, el, el consabido discurso, la democracia cuando les conviene, ¿no? Cuando, cuando, la, la democracia, cuando ellos tienen patente de corso para para atender sus negocios, para beneficiarse, de, para lucrarse más de los recursos públicos. Pero el momento que, los, que afecta sus intereses, entonces la, la democracia está en peligro. Entonces, eh, entonces eh, eh, ese, ese es el papel que han, que han jugado los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Pero afortunadamente, eh, en Ecuador, en, en época de pandemia y en todo este, este periodo de de sistemática de violación de los derechos humanos han surgido muchos medios de comunicación eh, digital radios digitales de, de grupos de jóvenes que se han organizado, eh, mujeres estudiantes un, una, un sinnúmero de medios de comunicación que hacen posible que se conozcan aquello que la gran prensa oculta, entonces estos jóvenes están ahí metidos están dentro de los de, de los sitios donde ocurren las cosas y, y han estado informando lo que pasa con el paro. Afortunadamente, esto contrarresta la manipulación de la gran prensa, ¿no? La gran prensa aparece como los políticos más nefastos, ¿no?, en contra de los intereses del pueblo. Lo hicieron en octubre de pasado, lo han hecho en épocas pasadas y hoy vuelven a, a cumplir su rol. Su rol de amplificadores de un único relato, el relato del presidente, porque les da pauta, les paga, ¿no? les, les da todos los privilegios que ellos tienen. Y el ocultamiento y el bloqueo respecto de la protesta social, respecto de los que cuestionan el este, nefasto y triste papel del gobierno y bien como tú bien nos cuentas no cinco años viviendo esta experiencia desde que Lenin Moreno pues bueno llegó al poder por ahí de mayo de 2017 ¿no? tras ganar las elecciones este y bueno convertirse en el sucesor de Correa pero qué interesante que nos hablas de estas redes ciudadanas de cómo se ha organizado la sociedad precisamente para hacer llegar no solamente al dentro del pueblo al pueblo ecuatoriano sino también a la comunidad internacional pues cuál es la realidad que se vive que creo eso también este, eh, se vuelve como crítico para nosotros también que nos encontramos fuera de conocer pues la verdad y no caer pues nada más en ese discurso eh, propiamente que llega eh, pues muy parcializado de cuál es la, la historia. Y aquí yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿dónde es que nosotros pudiéramos informarnos tal vez eh, eh, cuáles serían los, eh, los mecanismos, los medios en los que sí podemos confiar para escuchar y nosotros saber la verdad de lo que está sucediendo en el Ecuador. Mira, hay, varios, oh, hay varias plataformas, ¿no? Uno de ellos eh, se llama, eh, con, escrito con W, se llama Huambra TV y Huambra Radio. Huambra es un término quichua para eh, referirse a, lo, a los jóvenes, a los adolescentes, ¿no? Se llama Huambra, tal como suena con W, eh, TV y Wambra Radio. Ese es uno, uno de ellos. El otro es Radio La Calle. Radio La Calle, eh, que está permanentemente difundiendo. El otro es Colectivo, Colectivos. Colectivos. Y paradójicamente, Colectivos, uno de los oh, principales eh, eh, comunicadores que allí eh, actúa, es un hermano del presidente Guillermo Lazo es eh, Javier Lazo, un, un, un compañero eh, in, intelectual sumamente respetable, hasta hace poco él estuvo eh, eh, gerenciando la, el Fondo de Cultura Económica en Ecuador, ¿no? eh, es una persona que, progresista que está respaldando eh, pues estas movilizaciones, muy crítico con argumentos profundos, respecto del gobierno de su hermano, ¿no? Eh, se llama Colectivos. Eh, también están Radio Pichincha, Radio Pichincha, que es el medio de comunicación de la prefectura de, de la provincia de Pichincha, la prefectura de la provincia de Pichincha, el gobierno provincial es gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, eh, y tienen una, una emisora muy popular, muy conocida, que se llama Radio Pichinche, también por ahí se puede conocer. El otro es eh, Telesur Tele, Tele de, eh, de Ecuador. Telesur de Ecuador eh, eh, está, eh, está promo eh, difundiendo permanentemente. ¿no? Eh, eh, eh, ahí, ahí hay un segmento que se llama Enclave Política, que dirige Orlando Pérez, que está permanentemente difundiendo, emitiendo Twitters, etcétera, ¿no? Eh, eh, bueno, podemos mencionar un medio digital que ya es histórico en Ecuador, que es uno de los más serios, ¿no? Y que es, y que es realmente un medio de comunicación como, como debe ser un medio de comunicación en términos de objetividad, en términos de, de, de producir información de calidad. Es Ecuador inmediato, Ecuador inmediato con la opinión, con unos análisis eh, eh, realmente importantes, muy valiosos y muy sesudos de, eh, de Francisco Herrera Arauz ¿no? sobre la situación del país. Eh, y por otro lado, también hay un eh, la CONAIE tiene, su, maneja también su, su instancia de comunicaciones que se llama AGA con AIE Comunicaciones, que también se puede tener información, videos de parte de, desde, de los hechos a, a nivel de, a nivel de los distintos eventos, ¿no? Entonces, esos son es los que de momento te puedo decir, hay, hay otros también, pero ahorita, eh, pues, eh, te los comento a aquellos, ¿no? Y lo interesante en esto, Diana, y es importante que lo sepan, eh, mientras, el gobierno del Ecuador busca posicionar a los indígenas y a su presidente como enemigos del Ecuador, enemigos de la democracia, como los violentos, como los oh, ilegales, ilegales ¿no? como los que están en contra de la paz ciudadana y como los, que, como los que están privando el derecho a trabajar del resto de los ecuatorianos. Así lo, los pintan, ¿no? Mientras eso ocurre en esa campaña de, con los grandes medios de comunicación, el gobierno, hay una solidaridad impresionante de jóvenes, de estudiantes, de voluntarios que están atendiendo en los lugares de paz, que dicho sea de paso lugares de paz que han sido varias veces atacados, atacados en por la fuerza pública, donde están mujeres, donde están niños, donde están eh, jóvenes que se albergan y bueno pues en, en la, hasta, hasta en las guerras convencionales hay sitios que se respetan ¿no? sitios humanitarios que se respetan o corredores humanitarios, pero este señor no respeta dentro de su país esos espacios de, de reposo, esos espacios humanitarios creados para eh, proteger a la gente que es víctima de la represión. Entonces, hay decenas de, de compañeros y compañeras, de jóvenes que están socorristas por un lado, gente que provee de alimentación, de cosas, de cosas vitales, gente que ayuda a proteger a los niños, o compañeros que están ayudando a buscar a niños desaparecidos, porque hay muchos niños desaparecidos ¿no? en, en, en, en todo ese... Es, es, esos ataques que provoca y la gente tiene que salir en estampida, ¿no? Entonces, eh, gente que encargada de, de proveer de vituallas, de, de agua y, y, y requerimientos fundamentales, ¿no? Y al mismo tiempo, no solo dentro del país. no En esto se ha movilizado todo el país porque siempre es, están permanentemente envi envi enviando pero también en los, en los lugares propios donde están en las provincias donde están las movilizaciones los ciudadanos que contribuyen con los con la gente eh, en movilización en cada una de sus ciudades no eso se ha replicado a nivel a nivel nacional y eso es la muestra de la solidaridad y el respaldo que tiene esta protesta social y por otro lado por otro lado ya han, ya están ya han llegado grupos de solidaridad internacional ¿no? De, de diversos países ya llegó un grupo que ha estado ahí conociendo, conversando, viendo, no, algunos ya han regresado eh, eh, y otros están llegando, pero ahora ahora tenemos ya pronunciamientos de los organismos internacionales, no, la la ONU la ONU ya expresó su enorme preocupación por eh, las agresiones a los derechos de los niños y de las niñas que está, eh, que está eh, perpetrando la, la fuerza pública, la policía nacional, las fuerzas armadas y a, y a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y hay pronunciamientos oficiales en redes que la ONU está planteando. Lo propio está haciendo la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya ha expresado su preocupación y está exhortando al gobierno que, pues, que cumpla con, que observe los derechos humanos de la gente. Eh, Amnistía Internacional ha hecho lo mismo. Eh, human Derechos Humanos Internacional igualmente. Bueno, estamos hablando de un sinnúmero de, de organismos de derechos humanos que están preocupados, que empiezan a, a difundir hacerse eco de lo que ocurre en Ecuador y expresar su preocupación por lo que está sufriendo el país y sobre todo cómo se están afectando los derechos humanos. De tal manera que esto es un tema creciente y, y bueno, solo el cinismo fascista de un gobierno puede dar las espaldas a todas estas voces en, eh, que están surgiendo dentro y fuera del país. Carlos, es imposible no notar ese discurso de odio ¿no? racista, clasista por parte de este gobierno y que trata de ocultar ¿no? que, la verdadera, eh, que las peticiones no realmente vienen eh, por parte de los manifestantes como resultado pues, de la carestía eh, que están enfrentando y la falta de soluciones eh, que puede ofrecer pues, la presidencia de Lazo ¿no? en, estos, en estos meses de su gestión eh, y que Además, la insatisfacción pues, no es nada más de, de, de los grupos de la CONAIE, ¿no? que integran la, la CONAIE, sino en general de la población. No es querer este, tapar el sol con un dedo, ¿no? o en este caso, es querer tapar el sol con mucho dinero. pero este, Porque claramente pues, bueno, el financiamiento que hace a los medios para, para ocultar toda esta información y pues, como la, la propia, eh, el, el propio pueblo ecuatoriano, ¿no? Eh, puede notar que la inseguridad, pues le va ganando terreno, ¿no? Día a día, este, por tanto por el crimen eh, organizado, ¿no? Las bandas, este, que puedan estar relacionadas al narcotráfico, ya lo hablabas tú hace rato, ¿no? El sicariato, este, cómo se siembran asesinatos, eh, asaltos violentos, ¿no? En el día a día del, del pueblo ecuatoriano, Y pues llega el momento de decir hasta aquí. Y, pues, las respuestas, eh, las soluciones que ofrece eh, la presidencia de Lazo, pues, están eh, brillan por su ausencia. Así es. Así es. Eh, efectivamente, eh, vemos a un gobierno totalmente eh, ausente de toda credibilidad. Ausente de toda credibilidad y credibilidad, por más que quieran lo, lo, los grandes medios de comunicación, y los mercenarios de la comunicación que, eh, que, ha, que ha contratado Moreno, los sicarios de tinta, como uh -huh. lo, lo, lo denominó, como, como hay compañeros que lo denominan Ecuador, en Ecuador, ¿no? Estos sicarios a sueldo, estos mercenarios a sueldo, ¿no? Han querido proteger y tapar la, las realidades del Ecuador. Pero sin embargo, la imagen del presidente es una imagen totalmente deteriorada, ¿no? El presidente ha dado muestras de mentir, de mentir todo el tiempo, de improvisar, improvisar. Al punto de que, por ejemplo, eh, cuando eh, inició, cuando declaró el decreto de excepción, ¿no? Una de las cláusulas de ese decreto de excepción eh, implicaba palabras más, palabras menos, que la fuerza pública podía, eh, tenía autorización para usar fuerza letal, ¿no? Eso ya se entiende claramente lo que significa aquello, usar fuerza letal, echar bala, ¿no? Entonces, eh, y por otro lado, incluyó que se suspendían la libertad de información, la libertad de información, y bueno, y ahí saltaron, hasta los, los medios comerciales saltaron allí, y lo que dijeron, eh, eso había sido un borrador. O sea, publicaron, el, el gobierno firmó un decreto, ¿no? firmó un decreto de emergencia, eh, pero luego, ante el cuestionamiento masivo que tuvo, todos estos elementos, ¿no? eh, dijo, ah, no, que en realidad eso todavía era apenas un borrador, que el, la versión final ya se iba a publicar. Es decir, un gobierno que publica oficialmente borradores de documentos, es otra forma de querer confundir y de, y de querer mentir a la gente y de querer hacer globos de ensayo, ¿no? Eh, al, al, después del primer día del paro, dijo inmediatamente, claro, estado de emergencia en el sector de salud, lo que podía haber hecho hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hace mucho tiempo atrás podía haber hecho, sin necesidad de que haya paro. Y resulta que pasó, el día, pasó la, semana, la primera semana de paro y se constata que no se aplicó el, el estado de emergencia en la salud, que su ministra no lo hizo, otra mentira más. Pero hay otras mentiras anteriores, ¿no? Hay otras mentiras anteriores desde campaña. Él dijo, señores, yo les aseguro de que en 100 minutos ya estoy trabajando desde ya con mi equipo para resolver en 100 minutos la problemática del Ecuador. Y dentro de los 100 días ofreció que todo el Ecuador estaría siendo vacunado y resuelto los problemas económicos mentiras, engaños de, esta, de, de, este, de estas magnitudes es lo que él ha, él, él ha hecho y la gente evidencia que mintió desde un inicio, mintió para ser candidato diciendo que no tenía patrimonios en paraísos fiscales, ¿qué se puede esperar de un señor eh, que en su accionar lo que ha hecho es mentir? y ojo no nos olvidemos que el presidente actual del Ecuador ha estado en funciones en el área económica desde, desde la década de los 80. En la década de los 80 fue gobernador de un presidente de derecha, León Férez Cordero, fue gobernador. Posteriormente, en los distintos gobiernos, fue parte de los equipos económicos. ¿ya? Y uno de los hitos nefastos, cuando en Ecuador se declaró en 1999 el feriado bancario, el feriado bancario que significó la incautación, de todos los ahorros de los ecuatorianos, él era el superministro de economía de ese gobierno. Imaginemos todas las consecuencias que eso ocurrió en Ecuador. Un éxodo de casi dos millones de personas para buscar eh, posibilidades laborales y buscar algo de economía fuera del país, porque en el país estaba negada esa posibilidad. ¿no? Entonces, y así podemos ver la trayectoria de este señor en los que no hay episodio trágico para el país, en los que no ha tenido que ver este señor. Y ahora volvemos a ver esa misma situación. ¿no? Y en el país, en Ecuador, el Ecuador ha vuelto en una, en una, en una creciente, un creciente éxodo, a, una, a un periodo de creciente éxodo. En México, el, la población latinoamericana más numerosa que llega a México con sueños de ir a los Estados Unidos es ecuatoriana. Ahí están los datos. Es impresionante la cantidad de ecuatorianos. Y eso estamos hablando de gente que viene en avión, sin mencionar a los que vienen con coyoteros por otras vías, por otras vías, por tierra, por, por, por, por el mar, con en, en balsas, etcétera, etcétera. Es decir, el éxodo en Ecuador comenzó una, otra vez, como cuando ocurrió en el periodo bancario, del cual es el responsable el ASO. Entonces, o sea, parecería una suerte de... De, de maldición la presencia de, de Lazo en la, historia, en la historia de los últimos o, del último medio siglo de Ecuador que en los episodios más trágicos del país él resulta el protagonista y ahora no, no, es, no es distinto ahora está él, el de presidente de tal manera que a, a, a no dejarnos engañar por la propaganda oficial a no dejarnos engañar y a, a que todos pongamos nuestra, nuestra, nuestra, nuestro, nuestra mente, nuestro, nuestros corazones, para mejores días para mi país. Me quedo con este mensaje tan fuerte que nos das aquí al final, Carlos, en el que dices en todos los episodios trágicos del Ecuador en esta historia de la actualidad, pues se encuentra el nombre de Guillermo Lazo por ahí entretejido entre la historia. no Qué fuerte, pero pues desafortunadamente esa es la realidad. Pues nos acercamos ya al cierre de esta, de esta transmisión, pero a mí sí me gustaría que por favor tú antes de esto nos digas, pues hacia dónde va, ¿no? De, eh, platicábamos aquí al comienzo, pues ya este, cuántos días de paro, ¿no? nos dicen 17 días de paro, todavía se espera eh, que permanezca más tiempo, hacia dónde, hacia dónde nos lleva esta, esta situación, qué podemos esperar todavía. Bueno, la decisión del presidente de la República, ¿no? De suspender el paro a cuenta de que, de que resultó muerto un, un elemento de las Fuerzas Armadas y otros resultaron heridos en un punto de la Amazonía ecuatoriana, ¿ya? Ah, tenemos informaciones absolutamente claras que hay una zona en la provincia de Sucumbíos donde viven eh, comunidades shuar ¿no? Eh, y ellos, obviamente... Como el, el paro es en todo el país, ellos estaban en su protesta. Y llegó, llegaron ahí elementos militares y, y, y policiales con la misma característica de brutalidad. Y en ese enfrentamiento, ya, eh, la gente tiene también la capacidad de, de indignarse. O sea, cuando ve que a sus compañeros lo han matado, cuando ven que a niños lo están matando, no respetan nada, la gente no le queda ni otro recurso que también buscar algún mecanismo para protegerse. Entonces, en ese enfrentamiento resulta que ha muerto un, un militar y algunos han resultado heridos. Ese ha sido el pretexto para suspender el diálogo y empezar nuevamente una ola represiva en todo el país. ¿no? Entonces, eh, y en eso, obviamente, nos, eh, no estamos de acuerdo que ninguna vida se pierda. Toda vida es importante, independientemente de que sea militar o lo que sea. ¿ya? Pero ninguna vida vale más que otra. El gobierno ha matado alrededor de siete personas. ¿ya? Y, y, y, y toma decisiones desde una perspectiva de que la vida del militar es, eh, vale más que todos aquellos, aquellos muertos. Aun cuando Ecuador todavía sigue dolido y sigue en la impunidad los oh, alrededor de una docena de muertos y unas cuatro decenas de, de, de, de, de, de, de mutilados, eh, tuertos, ¿no? que siguen en la impunidad de, del 2019, y en eso, estos hechos de acá y cuarto todavía están dolidos. Los pueblos indígenas... Esta, este, esta eh, desafortunada situación con, con, un, con un elemento de las Fuerzas Armadas, y es el gran pretexto para interrumpir el diálogo y renovar, enviar con eh, eh, renovada agresi agresividad y brutalidad más, más uh, represión y, y obviamente todo esto ex, exacerba los ánimos no solo de los pueblos indígenas sino de toda la sociedad en su conjunto ¿ya? entonces eh, eh, la gente que está protestando, los movimientos sociales han tomado la decisión de con el levantamiento con el paro nacional ¿ya? y Habrá relevos de parte de, lo, de, de, de la gente que está en Quito, nueva gente que venga, pero la situación se vuelve cada vez más compleja, ¿no? Cada vez más compleja. Entonces, y por otro lado, ya se escuchan voces desde esos sectores eh, eh, retardatarios de la prensa oligárquica, ¿no? Obviamente con la anuencia del gobierno de que empiezan a, a, a convocar, a, hacer, a resistir o, o a frentear la, la violencia de los índios, ¿no? Entonces, el gobierno está llevando a situaciones eh, sumamente de, eh, de, de altísimo riesgo de confrontación fratricida, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Pero la voluntad de los movimientos sociales es no deponer, es de continuar en la lucha hasta lograr cambiar la situación del país, ¿no? Entonces, eh, ese, ese, esa es la, la, la, la situación del Ecuador, ¿no? Y donde. La solidaridad, la solidaridad interna y la solidaridad internacional pueden hacer mucho y pueden marcar una diferencia. Esperemos, esperemos que, que alguien, algo, algún, el, el todopoderoso, obre de tal manera que este, este gobierno eh, recapacite, recobre la cordura y tome la decisión que debe tomar, que dé un paso al costado, y que permita que la sociedad retome, reorganice aquello que a las mayorías y al bien común le interesa para enrumbar al país para días de tranquilidad, días de, eh, de unidad, días de unidad, restaurar la unidad con el lenguaje de la solidaridad, con el lenguaje del amor, con el lenguaje fraterno. Después de esta campaña de odio despegada por el gobierno y después de esta política destructiva en términos integrales que ha ejercido y está ejerciendo el presidente Lazo. Dios, eh, eh, quiero decir eh, que la luz ilumine a mi gente y que ilumine sobre todo a este gobierno para que ponga fin a esta agresión al Ecuador. Muchas gracias, Carlos, por dedicarnos pues, este tiempo para nosotros poder entender qué es lo que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Y por supuesto que nos sumamos a este deseo por su, de, de que eh, pues, haya una, una transición también hacia la hacia la paz y hacia la justicia del pueblo ecuator, ecuatoriano. Eh, y pues bueno, ya nos encaminamos a, a agradecerles a todos el, eh, a ustedes que nos han acompañado. Eh, en este espacio a lo largo de esta entrevista eh, que nos, nos han seguido a través de las redes sociales, tanto del Instituto Nacional de Formación Política de Morena como de la Escuela Nacional de Buen Gobierno y por supuesto la 4TV, también los compañeros que nos están transmitiendo en Radio en Ahora Radio, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, yo no me quiero ir de aquí sin agradecerte, pero sobre todo pedirte un último mensaje que nos quieras hacer llegar. A todos quienes, eh, todas y todos los que eh, te estamos acompañando en este, en este espacio, en este momento, y que por supuesto sumamos nuestros deseos para que exista eh, una paz en el Ecuador. Pero, ¿cuál es tu último mensaje que nos quieres dejar? Muchas gracias, Diana. Sí, efectivamente nos duele, duele mi país, duele Ecuador, y duele también otros países de América Latina, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Eh, duele las vidas humanas, duele el maltrato a nuestros pequeñines a nuestros niños, a nuestras niñas y que desafortunadamente hoy por hoy con su lucha, con su vida con su sacrificio están sembrando la esperanza sembrando y eh, abriendo los primer, la, la senda hacia mejores días, indudablemente en Ecuador son los movimientos sociales, son los más desposeídos, como decimos comúnmente, son los pueblos originarios, son los más excluidos, los más marginados, es decir, las mayorías en una sociedad tan desigual como el, como el Ecuador, no, eh, son los que se han unido y están buscando mejores días para sus familias y para el país, pero eso, eso ha costado vidas y eso nos duele, pero sin embargo también nos da mucha esperanza de este protagonismo de los movimientos sociales que da cuenta que Ecuador, Ecuador está luchando por mejores días y que eso se, esperamos que se refleje en los, en los meses y en los años que se vienen. De la misma manera que pueblos hermanos han log logrado superar gobiernos nefastos y terribles, como ocurrió en Chile como ocurrió en Argentina, como ha ocurrido en, en Perú, en Bolivia, como acaba de ocurrir en Colombia, pues Ecuador haga lo propio. Esa es la esperanza, es la esperanza que nos están dando la gente que está en las calles poniendo, arriesgando su vida, poniendo su salud, poniendo su vida misma para soñar y para propiciar un futuro mejor. Entonces, esa es la esperanza que nos queda de una América Latina, de un Ecuador y una América Latina que ha optado por la vida, que ha optado por la solidaridad, por, un, por países mejores, donde la justicia y el derecho y la igualdad sea una realidad para todos y para todas. Muchas gracias, Carlos. Qué bonito mensaje que nos has dedicado aquí al final. Y gracias pues, a quienes nos han acompañado a lo largo de esta, de esta transmisión. Me va a dar muchísimo gusto que podamos sumarnos en una próxima edición, una próxima entrevista. Que pasen una excelente tarde y nos vemos en la próxima edición. Gracias.